Pues nada, aquí estamos yo y mi burbuja. Tú y tu burbuja, ¿qué Ajá. me estás contando? <risa> ¿Nunca has oído la expresión de que cada uno vivimos en nuestra propia burbuja? Muchas veces. Vale. ¿Y quieres que te cuente a qué nos referimos Véngase. desde el punto de vista psicológico? Ah, bueno, sí, si es verdad. Venimos a hablar de redes sociales, también <risa> tiene que ver con burbujas. Sí, cuéntame. Eso es. Pues lo utilizamos para explicar que, aunque todas las personas tenemos características comunes, en realidad nosotros también somos muy diferentes, porque cada uno de nosotros somos hijos de nuestro padre y de nuestra uh -huh. madre. Y cada uno de nosotros percibe el mundo, se relaciona con él y lo interpreta de forma diferente. Uh -huh. De tal forma que al final vamos diseñando nuestra propia realidad. Un poco subjetiva, un poco particular, nuestra propia burbuja. Que está muy bien, que cada uno vivamos sí. nuestra realidad. Claro, y esto lo tenemos en el mundo real. Y también en el mundo virtual, porque su versión son las redes sociales. Vale. Que las vamos diseñando pues según las etiquetas que seguimos, los me gustas eh, que damos. O sea, a ¿verdad? quien seguimos, lo que a mí me gusta. Va generando como una especie de propia realidad, casi casi, casi individual. ¿no? Efectivamente. Vale. Y para ilustrar esto hoy tenemos un invitado. Ah, muy bien. Sí. Adelante el invitado. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Mira que te los caes. Pero qué es esto, burbujita. Tú, Ricardo, para estas cosas te ofreces voluntario o es que firmas los contratos sin leer. O Soy sea, el hámster de órbita Pues lo que vamos a hacer con él es ver de qué está hecha la burbuja de vale. Ricardo, ¿no? Por ejemplo, tendríamos el hashtag chiquitista. Chiquitista, es chiquitista. Chiquitista. Yo también. Eso siempre. Tú también. También podemos encontrar en sus redes social. Vale, muy bien, sí, es social. Lo de claro. pegar no es lo mío, ¿eh? Eso Perdonadme. Sí. Tenemos un montón, ¿eh? Pero bueno, hemos sacado así, como... Esta es para la gente que tiene mucho tiempo. Sí, está, sí, está lover. Lo lo muy bien. ¿verdad? Pero es que es una necesidad vital. Sí. Como respirar. Y luego tenemos esta, por ejemplo, que es gato, pan. Gato fan, yo no soy gato fan. Yo tampoco, yo tampoco, pero sé que en el mundo de Moure, en el real y en el virtual, hay gatetes. Oye, Ricardo, <risa> tu gato, ¿cómo se llama? Pitichuli. Pitichuli. La aquí. Ah, sí. Pues entonces, Pitichuli está dentro de la burbuja real, ¿no? Exacto, pero no está en la tuya, tampoco está en la mía, porque valoro mucho la integridad de mi ropa de color negro. Entonces, eh, en el caso de Moure, tenemos todas estas etiquetas. Vale. ¿Qué efectos produce vivir una burbuja, ya sea en el mundo real o en el mundo virtual? Pues que acabamos funcionando un poco como si lleváramos orejeras, ¿no? Tenemos la sensación de que el mundo entero es como nuestra burbuja o que el resto de las burbujas son todas iguales y contienen la misma información. Y en el caso de Maure además, le sirve para no darse cuenta de que está equivocado. Sí, Maure? porque mira, ¿a ti cómo te gusta la tortilla de patata? Pues crudita y sin cebolla. Nuestro Moure es anticebollista. Y esto lo siento, pero no lo podemos consentir. Luego tienes mi unfollow. Y ahora, por favor, abandona el plato. <risa> sin <Pobre>. cebolla. <risa> Qué sin broma, febolla. que sabes que te queremos. <risa> Qué pobre, tampoco vamos a ser así integristas del anticebollismo. No, no es vale. una bromita, más vale. que nada. Muy bien. Estas burbujas, como la de Ricardo y otras... Uh -huh. ¿Cómo de fuertes son? O sea, ¿cómo, ¿cómo de fácil o difícil es salir de ellas y también entender que hay otras direcciones, que hay otros hashtags? Claro, en, en el caso del ser humano es muy complicado salir de su burbuja y dedicamos muchísimo esfuerzo, además, para mantenerlas íntegras. Uh -huh. Cuando vemos un poco de disonancia cognitiva tiramos de sesgo de confirmación. Sácame de a mí de mi burbuja de ignorancia, por favor. Disonancia cognitiva es el término que utilizamos los psicólogos para hablar del malestar que nos genera las personas cuando tenemos dos ideas o dos creencias dentro de nuestra burbuja que se contradicen. El ejemplo clásico es el del fumador. Todos sabemos que fumar es algo negativo, pero mucha gente fuma. Entonces, ante esa disonancia, ante ese malestar, se dan explicaciones a sí mismos del estilo no fumo tanto no. o el de algo hay que morir. ¿no? También nos pasa cuando una persona a la que admiramos, valoramos o queremos mucho ...comete un error o hace algo que es reprochable, ¿no? Lo pasamos por alto y nos fijamos en sus cosas buenas. Efectivamente, y eso es el sesgo de confirmación. Ah, bueno. La tendencia que tenemos los seres humanos a buscar y elegir... ...todos aquellos datos que confirmen nuestras hipótesis. Lo cual es un poquito negativo como para mejorar el conocimiento, ¿no? Claro, es ser muy poco crítico. Sí. Y esto pasa en las redes sociales, que funcionamos, ¿no? Damos follow a todo lo que encaja en nuestra burbuja... ...silenciamos y bloqueamos todo lo que no... Y esto lo utilizan los algoritmos de las redes sociales a la hora de sugerirnos contenido... Que está muy bien porque nos permiten encontrar lo que estamos buscando, pero también nos encierran en esa burbuja, ¿no? Eso es. Vale, pero eso os pasará pues, a la gente, a los mortales, porque claro. a los matemáticos, a los seres de luz, eso, querida, no os pasa. No os pasa, ya. Tú quieres que yo te desmonte esa idea, ¿verdad? Sesgo Me... de confirmación andante. ¿Me voy a tragar mis palabras? Un poquito. Vale. Acompáñame Venga. a la pizarra. <risa> Ah, la pizarra me gusta, la a pizarra, pizarra me siento cómodo. Ya sabía yo que te iba a hacer ilusión esto. Pues mira, y ahora te voy a plantear... ¡Ay, qué envidioso! <ríe> yo te voy a plantear una serie de tres números y te vale. voy a pedir que averigües la regla que siguen. ¿De acuerdo? Vale. Los números son dos, dos. Cuatro, cuatro y seis. ¿Puedo resolver? Espera, que te voy a decir cómo lo tienes que resolver? Tú ahora me vas a decir series de tres números, tantas como necesites, y yo te diré si cumplen esa regla que hay aquí o no. Vale. Empiezo. Venga. Tres, cinco, siete. Cumplen la regla. Tres, cinco, siete. Que van, yo he puesto ahí que van de dos en dos. Cumple la regla. Es, que van, sí. de dos, es que van de dos en dos. No, esa no es la regla. Cumplen la regla. Cumplen la regla. Sí. Eh, son números pares. No, esa no es la regla. <risa> me, y ahora mismo... Me rindo un poco. Te va a explotar la burbuja. <risa> me rindo un poco. Claro, lo que has intentado es elaborar series inspiradas en tu hipótesis, sí. que esos son números pares, tal. ¿Has intentado decirme una serie que cuestionara tu hipótesis? Que cuestione mi hipótesis. Alguno Ese que se no se vaya bebés? a cumplir. Eso es. Venga. Muy bien, esta no cumple la regla. Es una serie de números crecientes. Efectivamente, esa es la regla. Bueno, una regla muy poco exigente. Bueno, vale, para matemáticos seres de luz no, pero para el resto de los mortales está bien. La diseñó, este experimento lo diseñó un psicólogo en los años 60, Peter Wason, para explicar este fenómeno del sesgo de confirmación. Ajá. Y la mayoría de las personas que participan en este tipo de experimentos siempre elaboran series inspiradas en su hipótesis, nunca intentando cuestionarla. Está muy bien, está muy bien pensado eso de progresar rompiendo nuestras propias hipótesis y nuestras burbujas. Efectivamente. Así que, bueno, Laura, muchísimas gracias Ajá, por sí. esta lección de psicología. Hasta luego.